Hola, hoy vamos a, a hacer un tutorial sobre GarageBand, que es una aplicación que utilizamos para editar audio. Vamos a aprender a crear una pista de audio con una música de fondo que podemos utilizar para que los niños hagan explicaciones, por ejemplo. El icono está aquí a la izquierda, la guitarrita con el fondo anaranjado. Cuando eh, tocamos se despliega esta pantalla, que es un menú. A la, izquierda, a la derecha arriba tenemos unas, un signo de MÁS que es el que nos va a permitir crear una, una pista nueva. Cuando tocamos ese botón, se, nos aparecen estas opciones para eh, utilizar diferentes instrumentos o crear música con distintos instrumentos. Nosotros vamos a utilizar la grabadora de audio, eh, tocamos y eh, se abre este menú, que nos va a permitir pues, eh, grabar, el audio que queramos. Eh, cosas que tenemos aquí, pues lo primero es que hay que, que GarageBand solo permite grabar 15, unos 15 segundos entonces de audio. Para modificar eso tenemos que darle al botón más que hay en la esquina superior derecha de la pantalla y ahí donde pone sección A, 8 compases, tocamos y activamos la opción automática. Una vez hecho esto, salimos y ya podremos grabar toda la, la duración que queramos. Eh, en los laterales tenéis las barras de sonido para que veáis que está, que está funcionando. Si, y si tocáis el botón del ecualizador que está en la parte superior izquierda, el, el que está más a la derecha de los tres que hay, pues se despliega un ecualizador eh, para poder hacer otros ajustes de de en la pista de audio. Bueno, para grabar tocamos el botón rojo en la parte superior y ahí se despliegan las barras de sonido que os he comentado anteriormente si, y ya podríais empezar a grabar. Eh, bueno, de hecho es que se está grabando todo lo que estáis diciendo. Ahí lo dejamos grabando hasta... ...hasta que terminemos de grabar todo lo que, lo que nos interese o la explicación que estén dando los alumnos en ese momento. Si os fijáis en el centro de la pantalla hay dos pestañas, una que es estudio y otra que es diversión. Si tocáis la pantalla diversión se despliega este menú que nos permite modificar el, la voz que se ha grabado a, a nuestro gusto. Tenemos muchas opciones que podéis ir probando, podéis ir jugando con ellas para, para conseguir el efecto que, que estéis buscando. Si no queréis ningún efecto, pues simplemente elegís la opción eh, limpia, que es la del micrófono. Para empezar a editar tocaríamos el botón al lado del ecualizador y este ya nos ofrece la pista de audio. Si apretamos esa pista, podemos desplazarla hacia la izquierda o derecha para... para que empiece antes o después, como podéis ver aquí, la vamos a dejar ahí, luego veréis para qué. Y con el botón del loop que hay en la parte superior derecha, al lado de la barra de herramientas, pues podemos elegir un, un cualquier un montón de tipos de música que podemos poner de fondo en, en nuestro audio. Vamos a elegir uno cualquiera y continuamos. Ya lo tengo elegido y ahora yo lo que voy a hacer es jugar con el volumen de las pistas porque quiero que la música de fondo se oiga más baja que el, que el audio que he grabado. Entonces para eso tengo que deslizar desde la izquierda hacia, el, hacia la derecha, la barra lateral izquierda, que me va a desplegar una serie de menús. Una vez deslizado, si tocamos y apretamos el icono de la batería, se despliega este menú, tendríamos que elegir automatización y eso nos va a permitir eh, tocar el volumen. Eh, arriba a la izquierda hay un lapicerito con un candado que deberíamos eh, deslizar para, para que se active el poder editar el, el audio. Ahí lo tenemos. Y ahora, tocando con el dedo, si tocamos sobre la línea blanca, que es la que marca el volumen, pues creamos puntos de inflexión en los que vamos a cambiar el volumen y si arrastramos la línea blanca, pues hacia arriba o hacia abajo, subimos o bajamos el volumen. De esta manera, eh, vamos a crear eh, un inicio del archivo en el que el volumen suba, se mantenga y baje justo en el momento de, de a empezar a hablar creando puntos de inflexión, aquí, y ahora lo bajamos, ahí. Y al final vamos a hacer lo contrario, eh, cuando dejamos de hablar, creamos un punto de inflexión, a partir de ahí el volumen sube y um, se mantiene elevado hasta el final de la pista también podríamos hacer que, des, que al final bajase el volumen eh, como un desvanecimiento. Con el volumen de la otra pista, la pista de audio, podríamos hacer lo mismo eh, para subir y bajar el volumen y una vez que hemos terminado de tocar el, todos los volúmenes que queremos tocar lo que hacemos es volver a deslizar el candado y el lapicerito de la esquina superior izquierda y una vez que lo tendríamos ya habríamos terminado, estaría perfectamente preparada la pista y ya podríamos guardarla. Y esto sería todo. Un saludo.